El déficit que ha tenido la planificación de los espacios verdes en la trama urbana es que no se ha hecho de una forma sistémica y funcional, sino que se ha hecho de una forma muy aislada, donde han prevalecido los criterios estéticos. A consecuencia de todo eso, ¿qué es lo que tenemos? Una tapicería de verdes que no tienen conexión entre sí. Deberíamos de cuidar la salud de los ecosistemas reforzando lo que es la infraestructura verde actual dentro de la trama urbana. Y deberíamos de garantizar la relación cotidiana, habitual y abierta de la ciudadanía con los espacios verdes. Soy Aida López, ambientóloga, especialista en ordenación territorial y técnica de participación en InGuru.